En el video del día de hoy, Alex y soy Daniel Kepley jugarán en el ascensor del terror Donde deberán pasar varios pisos con pasas hasta lograr llegar a la salida ¿Podrán salir a salvo de este ascensor? No olvides suscribirte, dejar tu grandioso like y comentar rol para más videos Sin más que decir, ¡comenzamos! Pues ya la fiesta de Halloween Se ha acabado y tenemos que regresar A Casita porque nos está esperando Nuestras mamis ¿A qué pedo el truco? Calavera, Mira, agarren aquí esas calaveras y agarren su próxima espada Que nos regalan ¡Oh, mira! ¡Oh, su máquina! ¡Exacto, para el recuerdo! Chicos, ¿por qué el elevador está roto? Cuando llegamos no está vacío ¿No? A ver, yo creo que ¿Deberíamos montarnos? Yo que sí, pero con mucho cuidado con mucho cuidado, amigos Estamos aquí en el ascensor, pero ¿Pero, pero qué es esa imagen? Amigo, este es Granny No, la abuelita no. malvada Oye, este no es el piso no, donde yo. tenemos que salir Amigos, ¿o qué ah, es, no. loco? Es la esposa del pancrasio ¡No, ¡No manches, mira! No. ¡Es la abuela! La, no. ¡No, la tóxica, la tóxica! ¡Cuidado! Amigo, viene persiguiendo a la graciada La play, ¿sabes qué Se podemos hacer? Mi Mientras escapamos, porque está persiguiendo a Dani Vamos a por las galletas ¡Uy, oh, es verdad! ¡Es verdad! ¿La abuelita tiene galletas? <risa> ¿Pero dónde las tendrás escondidas? No, creo no, no que tenga galletas, Capley Es ah, más... Usted, no, ¡No! ¡Cuidado! ¡Lo pasaron! ¡Loco! ¡Corre, Alexi! ¡No, Alexi! ¡No me lo a mí! ¡Corre! Ok, llegamos al siguiente piso ¿Y esto? ¡Oye! ¡Oye! No, la qué qué ¡Es la chorona! Es ¡Esta foto es una chica muy bonita! Oh, ¡Ay! ¿verdad? ¡Se parece a Capley! ¡Ojos verdes! todo. ¡Chicos! ¡Qué pido por ahí! ¡No mates. corre, corre! corre! ¡Dale, che, es go! Jo joder, yo curseado, bro. ¿Qué le está pasando? Ay, el ascensor en último momento, o así sea, si no está, cuando llegamos. Yo le a un lado. Hola. Le, le voy a ligar. Yo tengo unos poderes de liga que hacen que cualquier persona se vuelva buena. Hola, buenas tardes. Pues te sabe, no. pero no. Pero qué está. Ah, ah, no. mí, dice, no no, no. no él a ligar personas, por favor, Alexi. Oiga, debemos hacer algo. Este ascensor no normal. Ni encontramos el piso de la salida! ¡Y estoy entrando en pánico! ¡Oh! ¡Los tienen atrapados! ¡No! ¡Es mi primo ¡Maldita! de Oaxaca, hermanos! ¿Qué? ¡Yo me lo voy a tronar! ¡Ven por acá, oaxaqueño! ¡Qué, ¿Qué, ¿Qué pedo! No ¡Cuidado, Dani! Oye, Dani, ese se parece a tu oh. casa... Pero... ¿bancon? ¿Quién no, es bancon? ¡No, Vaya, ¿sigue? ¡Ah! Corre, corre, corre! ¡Que no sigue, no sigue! Pues, no. ¡No, tengo! No, ¡Me está abriendo! ¡Yo ¡No! ¡No, Dani! ¡Me lo fonaron al pana! ¡Míralo aquí tieso! Oh, eh. ¡Oh la bestia, es lo oh. que tiene tener un primo oaxaqueño. Vamos vamos, vamos a escapar. Uy, ay, me acabo de conseguir una lamparita. Mira, una ¿Una, ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Corre, comple! Oye, Dani, tengo miedo, pana Tengo mucho miedo, yo no quiero volver a esto Hermano, tú ares. tranquilo ¡Come dulces! ¡Come dulces! ¿Cómo dices? Terminaremos oh, gordito, pero mia, mia. por lo mia. menos con el estómago lleno, hermano sí, sí, ¡Mira! Sí, sí, mira. ¡Ah, la del juego del, del, del juego de ¿O calamar! O del calamar! ¡Ah, ¿no de no no es. está, ¡Está verde! Pero esa, no ¡Pero esa no es la muñeca! ¡Ese es el Jackson! ¡No pasa nada! Ver, ¡Cuidado! ¡Mira, loco! ¡Tengo unos zapatos que me a hacer? correr como Flash! ¡¿Pero qué, ¿qué haces, Alain? ¡No! ¡Bueno, un jugador menos, más pequeño! ¡Eso era como mi primo! ¡No manches! ¡Frena, Dani! ¡Frena, Dani! ¡Tú tranqui! ¡Tú tranqui, tú tranqui, hermano! Lugo, pues, ¡Tengo sí, contactos no. en USA, bro! Corre, corre! bro! Corre, corre, corre, corre! ¡Sí, mi olecito! ¡Me Te lo he pasado! ¡Qué chico! ¡Let's ¿Qué, go! ¡Mira, loco! ¡Hemos regresado desde el comienzo donde estaba la fiesta! ¿Cómo? ¡Amigos, han ¿Qué? vuelto! ¡Pero Alexi! ¿sí? ¡Estamos en la ¿Qué? misma habitación! Sí, ¿y saben por qué? Porque He descubierto unas, ru unas túnicas, unas ruinas que dicen que estamos atrapados en un bucle, en el bucle del terror ¿Qué? ¿Entonces no, no podemos escapar es, el... de acá? No, solamente podremos escapar encontrando el piso correcto ¿Qué? ¿Cómo así? ¡Es momento veito! a todos! ¡Ah! ¡Desgraciados, gracias con sus cabezas! a salí! ¡A derraquearlos a todos juntos! O sea que tenemos que seguir en la censura hasta que nos toque el piso correcto, ¡joé! Exacto. Tranquilo, yo y los caballeros templarios te cerremos. ¿Por dónde se abrieron? ¡Ale! ¡Mirado! ¡A la mierda, córrele, Freddy! ¡Llegó el cló del barrio! Espera, espera, me lo nubabas vio, yo por ¡A cuchilla, a cuchilla! ¡Se abrieron! ¡Se ganó el barrio! Oye, Dani, córrele, córrele que nos viene siguiendo el Freddy Nugo. ¡Hala la hice Freddy Krueger loco, loco! frente a juego se la vencito! ¡Un dos de la Vencito! Voy por allá. ¡Ah, la madre! ¡Muy bien, no, mi pana! mi ]体? ¡Pana estás solo! ¡Compre, llévate mis dulces, hermano! ¡Llévate mis dulces! ¡Oh, eh! ¡Sigo yo! ¡Yo soy voy, el único que quedo vivo ¡Tranquilo, mi pana! ¡Méchela corre, corre. a correr! ¡Métale turbo! ¡Mío! ¡Al vuelto! ¡Corre, corre, corre <risa> a tener. Por poco y no nos libramos de eso. Gracias, Alessi, por salvarme eh, esto y agradecido. Nada, no sé cómo volviste. Hablé con la gente del barrio y me revivieron. Ah, bueno, Ay, bueno, wey. hermano, wey, qué cool. Manche. Uy, ¿y ahora estamos en un laboratorio. Hola, pues, Creo que es sí la de 51 hermano. Sí, sí. ¡Ay! ¡Dale! ¡Te estás siguiendo, cuidado. ¡Corre, corre, corre, corre! No, no, no. Amigo, ¿por qué todos donde bajean? Estoy harto de venir al barrio bajo. Oye, Lenny, pero no, no, no me voy de no. mí ¡Oh, una cantarilla! He vuelto otra vez en el piso. Este no es el correcto. Hola, hola. Ay no, amigo, tengo miedo, me quiero quedar en la parecita esta. ¿Y ahora ¿dónde estamos? En una habitación con una muñeca. Una muñeca de terror. La muñeca se salió del cajón. No puedes ir a. ¡Ah, la rua, rua! ¡Fíjale, mano! ¡Córrele, corre! ¡No se acuerda! ¡Qué voy a jugar contigo! ¡Ay no, ay, no, ¡Me está bajea! ¡Cuidado! ¡Usted loche mientras yo estoy acá! ¡No me están navajeando! ¡No está muñeca asquerosa, loco! Mira, ver, a ver, a ver, amigo. Oye, oye. La, la, la he bugueado, loco. Mira, no me puede hacer daño Amigo, ¿cómo que la tienes ahí a ¡Ah! Pero Alexis te está pegando. No te le hace. No, Oye, pero es que bobo. Amigo, vea lo que le robé a Annabelle. ¿Qué? ¿Una llave? ¿Tú crees que sí, sea no la llave para, para la puerta que tenemos que irnos? La salida, la salida. ¿O oh, no? ¿Es alcantarilla? No sé. No sé nada. No, no, chicos, no está siguiendo un no. monstruo raro. ¿Qué es eso? ¡Ah, pero el pantano! Oye, pero, Obvio, pero Corre, pero ¡Toma, este monstruo a comparación ¡Toma! de los otros anda muy lento, ¿eh? Ay, mira, nunca lo subestimes, nunca lo Ay, cuidado. Corre, corre, Así corre, dice corre. a todos, "¡Coplis, corre!" Vale. Está muy vale. oscuro. What? ¡Ah, ¿tren? Tren? ¿tren? ¡No! ¡Alene! Mira, también atropellaron al monstruo, está muy helado, Dani. A ver No, mi pana, que amo nosotros dos Por necesito la leche Y los, los llevo ¡Mentira! Ahí. Pero... Regresó, hermano No, vale siempre regresa ¡Qué dulce! es ¡Un dulce! hola ¿Y esto? blender ¡Oh! ¿Es con...? blender con una cabeza de calabaza? ¿Qué es esto? Por fin se puso algo en la cabeza, ¿no? Pero dejen de perseguir Ese ese es, es Lender calabuzón <risa> córrele Dani, córrele mi pana Que no anda persiguiendo, es asqueroso Hermano, me persigue, you have to kill our <risa> <en la cara? risa> cuidado, cuidado No mi pana, el animal te quiere dar Con los tentáculos, bro Te no, quiere ay, agarrar, no. corre Con play, no. sí te Agarró una pata oh, No, me pues, está ay, no ay, mi pana tío, ese, ese monstruo está raro Tiene <risa> muchos tentáculos, ten cuidado Alexi, ¿eh? Esos son de los que ah. agarra y no te suelta Pero ya viene a por mí, por mí. No, no, no, corre, corre, corre, corre Dos, uno ¡Oh, Uh, y así continuaron bajando piso y más monstruos salían sin parar. Pero cuando ya estaban perdiendo la paciencia, pasó esto. Mi pana mira la salida. ¡Hurra! ¿La salida? la salida. Aquí. No corre. Tienes que entrar, entrar. No la no, no, seguridad. No, no lo no, no, no, no, no no van no, no, a dejar de no, no, escapar de este lugar. ¡Joder! ¡Ayúdame! Escapo. No, Escapó. No. Pero, pero Leche no puede escapar. No. ¿Qué queda solito? ¿Qué queda solito? Que me sigue el guardia. No.